Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos, eh, nada, novedades importantísimas Por lo menos un proyecto que venía masticando y pensando hace un montón Que tiene que ver con esto que ustedes están viendo aquí ¿Qué es esto que ustedes están viendo aquí? Básicamente es entrenando, ¿ok? Esta va a ser una página que... Que digamos, ya está creada, está publicada, en la cual ustedes van a poder ingresar y van a poder eh, tener la posibilidad de hacer diferentes cosas, ¿bien? Eh, Nada, le agradezco un montón a todos A todos, a todos los que de, de mayor a menor Han participado Desde Nacho, desde Paul, desde Cuche Desde Harold, desde Alvarito Y bueno, y todos, todos, todos Realmente eh, todos los que han aportado Su granito de arena, por supuesto También a la gente de Ideas Eternas Cultura Travelers, por supuesto, los amigos de Ideas Eternas Que los aprecio un montón Los quiero muchísimo, ¿por qué? Porque también han aportado a la causa aquí Para que podamos crear esta, esta página Y bueno que Vamos a meternos de lleno ¿De qué va la página? Bueno, básicamente es Acá tenés el título Disfruta de entrenando Cursos para mejorar el desempeño en World of Tanks Bien, hay un montón de gente Un montonazo de gente que realmente eh, Tiene ganas y que quiere aprender Y que quiere eh, que le enseñen Y digamos, la idea primordial de la persona Es poder mejorar A veces no basta con eh, un video de Nando Un video de aquel, un video de este Un streaming Está buenísimo y se complementa con un montón de cosas Ahora, ¿es suficiente? Tal vez no y tal vez la persona tiene los recursos para hacer eso Pero no tiene quién Bueno, acá aparezco yo y y, y, digamos, y y la idea es esa Es ayudarlo ¿Ayudarlo para qué? Para que crezca bien eh, Voy a estar haciendo digamos Asistido también por, por, por otros compañeros Como lo escuche, como lo es eh, Alvarito y harold seguramente que, que vamos a estar ahí todos apoyándonos entre, entre todos para aquellos que realmente Y apoyándolos a ustedes Que, que realmente quieren mejorar en el juego eh, acá están los tipos de cursos, ustedes pueden ingresar a la página y analizarlo más detenidamente. Hay un tipo de curso inicial que es conceptos básicos del juego cuando querés empezar a mejorar de a poquito, eh, ves que te salen buenas partidas pero después te salen dos o tres malas, te vas con cero de daño, no sabes qué hacer, no sabes cómo posicionarte, querés mejorar tu puntuación, querés mejorar ese daño promedio. Eh, después tenés un curso intermedio en el cual ya te... Vemos conceptos un poquito más avanzados En el cual tienen que ver con aprovechamiento del terreno eh, Conceptos para hacer daño Posicionamiento, toma de decisiones Tácticas en partida Ves que tu equipo está por un lado pero vos estás por el otro Pero es mejor posicionarte acá, acá en este mapa, en tal lugar Bueno, todas esas cositas que te van a hacer que juegues Mucho mejor, bien es Vas a, cort a cortar los plazos los plazos para jugar bien En vez de tardar 10.000 o 15.000 o 20.000 batallas Probablemente lo vas a hacer en muchísimo menos tiempo Bueno, por eso es que estamos acá nosotros Y después más de manera avanzada Por eso están las tres marquitas ahí del 279 eh, Que este ya seguramente lo van a estar dictando los chicos eh, Que tienen muchísima más experiencia y más jugabilidad también, es, es verdad eh, Más experiencia que yo, quiero decir En lo que tiene que ver con eh, jugar tanques premium como... Eh, enseñarles a jugar lo que es el Chieftain. A jugar escaramuzas, guerra de clanes, avances, campañas. Eh, con el. sacar el 260, el 279. Obviamente, la idea es apoyarlos en todo lo que se pueda. Después, una sección aparte que la creé hoy realmente por. por tenemos porque a veces varias personas me piden. Che, Nando, quiero jugar contigo solamente. No me interesa esto, lo otro. Yo quiero jugar con vos. Eh, te pago, te esto, te lo otro. Eh, dale, por favor, decime que sí. Bueno, acá tenés. Tenés la posibilidad de jugar conmigo en pelotón O jugar eh, otro juego si querés Tenés ganas, no sé, me decís, che, vamos a jugar al Clash Royale Yo qué sé, vamos a jugar a este, al otro Che, por qué no jugamos, bueno dale, estaría buenísimo, por qué no eh, Que charlemos, que tal vez nos conocemos Nos hacemos amigos yo qué sé eh, Hacemos una videollamada si querés, también algo más Más personal, como se dice acá Los meet and greet virtuales, es como una, una especie De, de encuentro eh, así que nada, yo les doy la, la posibilidad Que los que quieran y tengan ganas Están recontra invitados eh, Y hasta podés participar de un directo en mi canal Bien, un directo en el canal de Twitch O también cuando hago directos acá en Youtube Lo programamos, me decís, che, este día yo puedo, tal día puedo Se agenda y ese día lo, lo podés estar también Tranquilamente jugando un par de, de pelotones Con nosotros eh, Y aparecerás como sponsor siempre en los videos Que están eh, Arriba en el canal Hoy directamente lo saqué porque va a ser, esta es una ocasión totalmente distinta, especial, y no quiero que, que se vea nada, quiero que esté solamente esto que es mi creación, va a ser como mi pequeño bebé, así que nada, yo realmente les pido por favor que me apoyen en esto, los que puedan, obviamente, los cursos eh, van a tener un costo, obviamente, eh, yo no le puedo decir, chicos, enséñenle a estas personas y después no, no, no, no pagarles, no... Digamos, la idea es que colaboren, pero por supuesto que va a tener un costo, yo creo que el costo va a ser bastante bastante básico y moderado para que todos puedan acceder eh, así que nada les digo si pueden apoyar va a ser una genialidad cómo nos contactan bueno directamente acá pones tu nick de word pones tu email eh, tu asunto tu mensaje tu número de teléfono y te mando un whatsapp o te respondo por mail o te respondo como quieras y si no puedes chatear aquí directamente me aparece en la pc y yo ya puedo estar respondiéndote así que nada chicos solo la verdad es que les pido que si pueden y tienen la posibilidad apoyen les voy a estar dejando el el link de la página eh, Abajo en la descripción, para que los que quieran y puedan Buenísimo, yo se los voy a estar eternamente Agradecidos, brothers Después, una cosa más Festejando esto, voy a estar eh, Gracias a la gente De Ideas Eternas, por el apoyo Como siempre les digo, muchísimas, muchísimas gracias Vamos a estar regalando ¿Qué chicos vamos a estar regalando? Fácil, mirá Acá lo tenés, acá lo tenés, hice un pequeño corte para trasladarte Aquí, vamos a estar sorteando Gracias a la gente de Ideas Eternas, Cultura Travelers 2 packs de 30 días de cuenta premium y dos packs de 14 días de cuenta premium. Chicos, 30 y 30 son 60 más 14 y 14 28 son 88 días de cuenta premium, brother, 88 casi 90 días de cuenta premium. ¿Por qué lo hacemos en packs? Para que más gente se pueda llevar el premio, bro. No está bueno que tipo haga un solo sorteo de 90 y queden todos afuera. Por lo menos sorteamos 4 packs en total. 2 de 30 días de cuenta premium y 2 de 14 días de cuenta premium. ¿A quién no le viene bien la cuenta premium en World of Tanks? Eso es para festejar. La gente de Ideas Eternas puso ahí la mosca, puso la tarasca y dijo, "Chicos, queremos que la gente de World of Tanks esté contenta, que los jugadores, que los jugadores de WoT estén contentos sobre todas las cosas." Así que nada, como siempre, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el objetivo primordial para que podamos sortear estos 88 días de cuenta premium Bueno, tienen que venir al canal Aquí de Ideas Eternas Cultura Travelers y suscribirse Viejo, y suscribirse ¿Qué vamos a estar haciendo? Bueno, entramos acá Porque ellos, si lo que tiene de bueno este canal Que me encanta es que, digamos Es que hacen cosas Variadas, bro, y eso me re gusta Bueno, espero porque si no nos vamos a poner acá a ver el video De los chicos, y yo lo que quiero hacer Es lo siguiente, ellos tienen 6 comentarios, 57 vistas 13 likes, vamos a ponerle 14 likes Entonces, ¿sabes qué tenemos que hacer nosotros Como jugadores de WOT? Y agradecidos porque nos dieron 88 días de cuenta premium Que te podés ganar ¿Qué más que podemos hacer que suscribirnos? Vamos a reventar Ese botón de suscribirse 335, tenemos que llegar a los 500, vamos Le metemos power, así podemos Es más, llegamos a los 500 por lo menos Si pasamos los 501 Regalamos más cosas todavía Pero tenés que decirlo a tus amigos A tus compañeros de clan, a tus colaboradores a tus ayudantes a tus brothers que se metan acá en el canal de ideas eternas que también lo voy a estar dejando en la descripción y eh, en este en este último video que es cantante de cumbia ahí quien no se vayan las buenas cumbias ahí tenés que estar dejándome tu nick de what y gracias a este video de cantante de cumbia ahí con agustín prado que canta una belleza eh, dejame tu nick de what en este video en particular ya les digo, todo esto va a estar dejándose en lo que tiene que ver con la descripción del video, ¿ok? Entonces, se los voy a dejar ahí directamente. Entran, me dejan su nick de word y ya están participando. Abajo en la descripción les dejo todos los datos del sorteo, todos los datos del evento. Le dejo mi página también, por supuesto. Uh, aquí está, claro que sí. La de entrenando, que, que bueno, nada. Espero que la apoyen también, por supuesto, claro que sí. Y, desde luego, que eternamente agradecido con la gente de Ideas Eternas. Claro que sí, chicuelos Muchísimas gracias a ustedes. Espero que me apoyen. Espero que nos apoyen. Por eso es que estamos brindando también este tipo de, de, de, de premios. Porque la verdad que siempre hay que estar agradecido de la gente. Porque sin ustedes esto no se podría llevar a cabo. Gracias, chicos. De verdad. Cuídense. Que tengan una hermosa noche, un hermoso día, una hermosa semana, una hermosa vida. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.